Tras una reunión en que residentes del sector Los Espínola solicitaron a las autoridades policiales y judiciales de esta ciudad su intervención para quitar un punto de venta y distribución de drogas que operaba en la zona, hoy el lugar donde moradores aseguran operaba el punto fue destruido. Hicimos un compromiso de darle una respuesta a este supuesto punto de droga que estaba intranquilizando la comunidad y hoy estamos aquí.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 a mí me importa un carajo eh, eh, sus negocios de ellos, pero el grave problema que ellos tenían era ese tiroteo toda la noche, toda la noche de tiroteo donde hay familia que puede salir cualquier niño grave, herido. Mientras que el director regional nordeste de la Policía Nacional General Suardí aseguró que continuarán trabajando para deshacer otros puntos de drogas en diferentes sectores de esta ciudad. El Ministerio Público la Policía Nacional en los diferentes sectores, barrios y comunidades, y la queja de los municipios del sector, nosotros inmediatamente eh, le damos resultados, buscándole las soluciones de los problemas que ellos nos ponen. yoani puntos... Cordero, NTN, su noticiero regional.